Día. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Esta locura se tiene acabar, un podcast no oficial del Movimiento Seiges, pero bueno, todos los miembros que estamos aquí, somos no el Movimiento Seiges. Hoy tenemos un tema eh, importante, relevante, eh, vamos a hablar de cómo la pandemia eh, del COVID-19, cómo ha afectado a al planeta y a los seres humanos y cómo ha expuesto las contradicciones de nuestro propio sistema económico. Eh, vamos a tocar un poco los puntos sobre que nosotros como el movimiento, como Tren de Pensamiento, lo hemos estado hablando de hace más de 10 años, pero acá creo que queda mucho más que evidente, ¿no? Yo me presento, mi nombre es Darwin, conmigo están Marcos, Ricardo, Sol y Diego. Entonces, nada, empezamos. Yo quisiera... El primer tema a tocar es bueno. ¿Cuál es el origen de la pandemia, no? No sé qué han investigado, qué han leído ustedes, chicos. Yo, este, obviamente sé que no y no dudo que sea un, una maldición por parte de, no sé, de, de alguna religión o algo así, porque estamos, estamos, somos pecadores o algo así. Que esas son las teorías super locas que dice la gente por ahí. Este, pero el origen para mí creo que va muy relacionado con que los seres humanos estamos muy expuestos a, a diferentes especies y estamos rompiendo nuestro mismo sistema económico, es que estamos rompiendo esas barreras que nos protegen de, de, de los virus, ¿no? Me gustaría saber qué, qué, qué, le, qué les gustaría comentar un poco del, eh, del origen eh, que han leído por allí. Sé que aquí muchos somos bastante curiosos sobre estos temas. Sol, la bióloga. Bueno, sí, todavía no, pero en camino a, a bióloga. Eh, bueno, sí, o sea, básicamente la, el contacto con este tipo de virus este, se da por la invasión de, de hábitat que se está dando en base a la cantidad de de injerencias dentro de entornos en los cuales no estábamos inmersos todavía, o sea, hay grandes áreas del planeta que aún por suerte no hemos colonizado y que siguen resultando prístinos para varias especies que son desconocidas por la, para la humanidad hoy por hoy, y bueno, el contacto lamentable con una de estas nuevas especies resultó bastante nociva para, para toda la humanidad y bueno, mientras que no, no se tengan en cuenta estas posibilidades, va a seguir estando latente como amenaza, como amenaza pensándolo desde la humanidad por, por, por cuestiones negativas que puede generar, pero en realidad el COVID no es más que una relación natural entre un virus y un hospedador, o sea, ahí hay un poco una, una visión bastante antropogénica, digamos, porque siempre estamos pensando a las patologías o a las enfermedades como algo malo, pero en realidad es algo completamente natural, porque es eh, un organismo, vivo o no, dependiendo del paradigma en el que te manejes te para, para hablar de un virus, pero sigue siendo una relación que necesita establecer una entidad con otra para poder reproducirse en este caso. Eh, bueno, volviendo un poco <ríe> a lo que habíamos eh, iniciado, bueno, eh, en estas sociedades que por ahí se siguen consumiendo eh, animales silvestres, eh, fue un poco lo que nos llevó a este contacto primigenio con el sars -CoV. tuvo que ver con eso, eh, con un mercado de animales silvestres para consumo humano y ante una un manejo inadecuado de los alimentos o un consumo crudo, eh, se terminó acercando este a a la enfermedad, a este virus, no a la enfermedad en sí, pero sí al el contacto con el virus, con la sociedad. ¿Y no hay posibilidades de que haya habido manipulación? ¿Realmente es algo tan natural o...? Porque justo en Wuhan da la casualidad que está uno de los centros virológicos más grandes de, del mundo. ¿No, no se, pueden, no se escapar pueden escapar o escapar, construir no, virus? Construir. Mirá, yo, hasta donde yo tengo entendido... Eh, no hay evidencia de eso porque cuando se realiza la secuenciación genética que es el PCR se ordenan digamos todo, todos los aminoácidos que forman la cadena de ADN eh, bueno, eso es cuando se hace la secuenciación que se ordena eh, lo que no se encuentra eh, son eh, restos digamos de las enzimas que se utilizan hoy por hoy la técnica para la edición genética que se utiliza es el pero bueno, eh, y eso deja huellas, digamos, porque no, no es algo que esté perfectamente, eh, no esté especializado al 100%, entonces cuando se agrega esa enzima para edición genética, siempre deja una huella, en, eh, cuando realiza el corte de aminoácido o cuando se pega, digamos, siempre queda una, una huella, y eso es lo que no se encontró en la secuenciación genética del CERCO. Por eso, este hasta hoy y con la información que hay, la afirmación que puede, puede cambiar, obviamente, porque quizás si se manejó una técnica que es desconocida para la ciencia en general, puede llegar a darse que haya sido manipulado, pero hoy por hoy con la evidencia que se maneja, tengo entendido que no, porque no están esas huellas presentes. Pero bueno, tampoco puedo informar o aseverar que, que eso, no, eso no haya ocurrido, porque convengamos que China este, viene bastante adelantado en todo lo que es cuestiones de genética, que este, no me quiero mucho el tema, pero hace unos días publicaron eh, que habían logrado clonar una especie de lobo que, que está extinta este, y lograron con, de manera exitosa tener un, un lobito presente y ya lo han hecho con otras especies, eh, y bueno, de, de hecho también han eh, manipulado genéticamente humanos, estuvo tres años preso el científico que editó genéticamente a dos gemelas para que supuestamente no tuvieran la capacidad de contagiarse de HIV. Y bueno, y se presentó este problema que está un poco relacionado con lo de la edición genética, el CRIPS este, presenta células mosaico las chicas que es que algunas células tienen la capacidad de que no se les pegue el HIV y otras sí este pero bueno o sea se, eh, eso se puede localizar porque hacen se hace un PCR y, y creo <risa> si no que alguien que sepa que yo por favor que, que, que lo explique mejor pero eh, no no se puede demostrar que, que hasta ahora que, que haya sido manipulado el SARCOP para para que resulte lo que resultó. Sí, no, no eh, bueno, primero hay que hacer un disclaimer acá, no no, no queremos eh, hacer como que somos autoridad de, en términos biológicos científicos, pero bueno, aquí es, damos la opinión con, lo que hemos, lo, con la información que tenemos y con todo eso, con todo lo, que, todo lo que conlleva eso. Algo muy interesante que mencionó Sol es el tema de que pensamos que como que los seres humanos estamos ajenos a enfermarnos de virus, o como si nosotros... Eso también se lo, se lo llegué a entender a, a un científico que se llama Spillman, la verdad no recuerdo el nombre, tal cual, pero él mencionaba que a veces los seres humanos tenemos esta visión antropogénica de que el mundo gira alrededor de los humanos, y no, no necesariamente, nosotros podemos contagiarnos de virus, y nosotros creamos nuestro mundo artificial, entre comillas, llenos de ciudades, pero la naturaleza está ahí, los virus están ahí, los animales están allí, y eso hay que entenderlo. Y, y creo, por lo menos, eh, desde la EBR o la visión del MZ, es entender lo que no, mejor nos sirve es entender la misma naturaleza. Para. La naturaleza no es mala ni buena, no tiene, no tiene ningún, unas intenciones claras porque no es un ente controlado por alguien. Tiene un propósito específico, ¿no? Hay que sacarle provecho para bien o para mal. En este caso, tratar de evitar las mayores enfermedades posibles. Pero, bueno, un tema importante es cómo, cómo fue respondiendo la, los estados, ¿no? Cuando se vieron con que empezaron a subir las, los casos de, de COVID, mucha gente empezó a, a verse la cuarentena, a, a cancelar vuelos, independientemente de los... De, de, la, de los derechos de las personas, eh, e incluso los insumos sanitarios empezaron a escasear porque empezaron a revenderlo, ¿no? es una de las contradicciones de, de nuestro sistema, nuestro, nuestro afán de lucro, nuestras reglas de mercado, nos puso en jaque a nosotros mismos. No sé si, si vieron algo, algo parecido. Eh, ustedes tienen algo que comentar con respecto a eso, pero me parece súper loco cómo... Yo quería comprar una mascarilla y salía cuatro o cinco veces más. Eso es una locura. Alguien pobre no puede acceder a eso y te va en contra, te juega en contra. Porque si los demás están a salvo, tú estás a salvo. Sí, en un principio ni siquiera se conseguían mascarillas acá, en donde yo vivo, en, en el noroeste de Argentina. Hubo un caso particular que, que fue... Para, para mí muy significativo para dar una idea de cómo se trató la pandemia, que fue que en Argentina hay un organismo estatal de investigación científica y tecnológica, que se llama el CONICET, este organismo desarrolló unos barbijos que inactivan el virus en cinco minutos. Si hubiera sido una política de Estado hacer que ese barbijo llegara a todos los habitantes del país, probablemente se hubiera frenado un poco la circulación del virus. Pero en lugar de eso, como suele suceder cuando el CONICET desarrolla algo, al barbijo lo fabrica y vende una empresa privada. Parece que como que el Estado no, no puede hacer eh, esa tarea tan sencilla de fabricar barbijos. Si bien desde el MZ, desde el movimiento Zeitgeist, no somos estatistas, dentro del contexto actual el Estado existe y no se puede hacer de cuenta que no y el papel que desempeña el Estado ante las dificultades puede cambiar mucho la realidad, tal como sucede, por ejemplo, con, con la vacunación. Lo mismo ocurre con otros insumos que se pueden repartir, como el alcohol en gel o incluso el jabón, dado el nivel de pobreza que hay en muchos países del mundo. En cambio, vemos a veces que ni se cumple el acceso al agua potable, y de esa manera las recomendaciones sanitarias no sirven para nada, caen en saco roto. Pongo el ejemplo de Argentina porque es el que mejor conozco. Claro, se entiende. Yo creo que, es, sí, lo que, es una locura. Algo que padece la, la mayoría de, de países es que depende de las cadenas de mercado, depende de que una empresa haga algo para que otras personas satisfagan sus necesidades. Y no es que eso sea necesariamente malo, pero el incentivo es dañino y puede ser contraproducente y en este caso es, pasa. Eh, algo, algo bonito que puede ver es que la misma gente en varios países, incluso en Perú, ponía de sus recursos agua, jabón y barbijo y, y los ponía en la calle para que la gente se desinfectara, lo cual, eh, esa debería ser la forma en que abordáramos las cosas. Una EBR es una economía planificada la diferencia de una economía orientada al mercado, que los intereses individuales terminan por afectar la, la, el bienestar de la gente. Entonces, eso es algo que, que, que en, una, en un contexto de pandemia, en un contexto de emergencia, el mercado es, es, es un pésimo mecanismo. No sé, yo me imagino un meteoro que venga. ¿Cómo haces algo para enfrentarlo con el mercado? No sé, si, no sé si han visto la película Don't Look Up. Miren arriba. Eh, bueno. Eh, lo plantean de manera muy interesante, como todo tratar de orientar al mercado no, no funciona. Eh. No, yo lo que creo es que, digamos, la economía de mercado en un contexto normal donde puede funcionar, digamos, puede funcionar o por lo menos se esconden, no se notan los problemas que provoca. Pero la pandemia en particular actuó como una lupa, como una lupa gigantesca donde mostró y desnudó todos los problemas que tiene la economía de mercado. Y los que tuvieron que salir a cubrir la deficiencia de los mercados fueron los estados, comprando todas las vacunas, generando un enorme negocio para los laboratorios, que por suerte hicieron las vacunas, ¿no? Pero el mercado no lo solucionó solo. En esos casos, en esos meteoritos, como vos decías, o en una pandemia, eh, se amplifican y se ven esos, esos problemas, digamos, que provoca el la economía de mercado. Bueno. Eh, ahora pasó la pandemia, ya prácticamente el mundo no está más en cuarentena y pa pareciera que vuelve a estar todo como antes. Lamentablemente, cuando yo pensé particularmente que la pandemia iba a mostrar, iba a demostrar, mejor dicho, que algo tenía que cambiar. Pero yo no veo que hayan cambiado muchas cosas, lamentablemente. El mercado, más que nada, eh, mostró que no, eh, que no sirve para enfrentar estos problemas. Y fue el problema en muchos casos, porque, por ejemplo, cuando el, el tema de lo que salía en todo, todas las noticias que se acababa, el papel higiénico. ¿Por qué? Porque alguien o mucha gente eh, salía a comprar desesperada cuando perfectamente podríamos haberlo repartido entre todos y de una manera más eficiente y más racional. Eh, en esas Pequeñas cosas, se ve que eh, no cuando dejamos actuar el mercado no llegan las cosas a todas las personas y eso provoca otros problemas luego. En una economía basada en recursos, que es lo que proponemos del Movimiento Sardegais, contar con todo lo necesario para combatir la pandemia hubiera sido una prioridad. En el sistema actual, orientado al lucro, los insumos sanitarios son una mercancía más, eh, como el papel higiénico. Además, el uso de mejores insumos es, en definitiva, un uso más eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque si usábamos los barbijos que inactivan el virus en cinco minutos y que aparte son lavables, o pareciera que le estoy haciendo propaganda, pero no, todo lo contrario. Pues, aparte ya pasó lo, lo, lo peor, creemos, por suerte. Este, produciríamos menos desperdicios, porque... Eh, sería algo que duraría un poco más y que tendría mayor efectividad eh, en lugar de eso estamos usando todos este, unos eh, barbijos o tapabocas de, de baja eficacia o la mayoría está utilizando eso y tiene corta vida útil y se, a, se tienen que producir millones porque con pocos no alcanzan hay que tirarlos cada poco tiempo sí, sol no, que respecto a eso, eh, se estima que el aumento de, de residuos, de al menos eh, de tapabocas solamente hablando, aumentó en un 9.000%. Al menos en los países más industrializados, por decirte Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, en seis meses eh, se aumentó eh, aumentó la, la eliminación de en más de 2 millones de piezas. Entonces, es muchísimo la contaminación que que se generó en eh, los centros hospitalarios produciendo toneladas de desechos médicos de plástico en, en uso diario, que sí, está bien, se necesita una profilaxis al tratar a un paciente que está con una enfermedad determinada, pero como siempre pasa en este sistema capitalista, está pensado el producto, pero no está pensado qué pasa una vez que se desecha ese producto. Entonces, terminó aumentando muchísimo la contaminación, o sea, nos seguimos perjudicando, intentando salvarnos del ahogo de la pandemia, terminamos terminó siendo contraproducente en algunos sentidos. Es que, es que ese creo que es el problema del mercado. Eh, tienes, como que tienes, solamente sabes solucionarlo de una forma, vendiendo, modificando, agarrando un problema, eh, envolverte la solución en una mercancía y venderla. Y listo. Y las externalidades eh, la paga alguien más. Los plásticos, qué sé yo, eh, los desperdicios, eh, la basura, eh, la cantidad de recursos desperdiciados. Las pagamos eh, el resto. Vamos a pagar el resto en general. Algo que comenta Diego que me gustó mucho lo que dijo es que el, pero a veces el mercado era el mismo problema. Creo que se vio no solamente con los barbijos, sino incluso entre los estados compitiendo por, por vacunas. Yo leí, creo que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud era que supuestamente con dos dosis era suficiente si se vacunaba eh, la mayoría de los países. Eh, el tema es que los países grandes, los países ricos, que tienen más recursos, terminaban eh, sobre sobrecomprando Dosis es casi la misma la misma lógica del, del papel higiénico compras más de lo que necesitas tienes cuatro cinco seis dosis y los países pobres como no tienen el acceso no no tienen para comprar más y terminamos perdiendo todos porque esas personas siguen contagiadas el virus sigue vivo y no ganas inmunidad no ganamos inmunidad todos y hace que se generen mutaciones entonces es y el mercado definitivamente es el problema, mientras que en una economía basada en recursos, yo al no tener ese incentivo, sería simplemente, mira, te propongo esta solución, un montón de ingenieros, un montón de especialistas proponiendo soluciones, eh, algoritmos, eh, propuestas, diseños, y cuál nos va a llevar a todos a una mejor inmunidad de más corto periodo de tiempo y, Creo que sería mucho más sencillo que cada uno, dame tanto y dejo al otro sin lo otro y para después que me regrese de nuevo. El planeta es uno solo, ya los problemas son globales, ya, ya no, ya tal como vivimos, tal vez hace 200, 300 años era distinto, hoy en día cada cosa que hagas, cada virus pequeño que se genere o cada problema que se genere global de contaminación te va a terminar afectando a ti. Es, es complicado. Entonces, Sol, sí. Sí, es un poco lo que, el tema de lo de las vacunas, lo que decías vos, eh, que hablabas respecto a lo de la competencia y, y o sea, la, la, la intervención del mercado desde el aspecto capitalista a, a la pandemia pasó también con, con la cuestión de las vacunas y la, todas las investigaciones que se desarrollaron a nivel mundial, se compartía toda la información respecto a, bueno, lo que hablábamos antes, el PCR, la secuenciación de nucleótidos, cuánto tiempo tardaba en replicarse el virus, cómo se esparcía, si era por aire, si era por contacto este por superficie, si entraba por vía respiratoria, por mucosa, todo eso siempre se compartió. Ahora, el desarrollo de las vacunas fue algo que se mantuvo bajo el mayor de los secretos y que lo utilizaron simplemente para comerciar. Ahí hubo intereses privados por parte de los laboratorios, con colaboración de los gobiernos, porque claramente no fueron a intervenir <ríe> a esos laboratorios y decirle, che, mira, esto es una pandemia mundial, se está muriendo un montón de gente, se están, están pasando un montón de cosas que nos afectan a todos a nivel mundial, y ellos priorizaron su, <ríe> su desarrollo, este, lo que les iba a beneficiar después económicamente, no les importó la gente que se iba a morir en vez de compartir los resultados que iban obteniendo, este, no les importó, lo, se, se, se centralizaron en, en solamente lo que iba, el rédito económico que iban a poder sacar con eso. Y me parece que fue el ejemplo, de los ejemplos más grandes este, respecto a la competencia empresarial capitalista, y hubiese sido una gran oportunidad para la humanidad este, poder darse cuenta de que la mejor opción iba a ser poder colaborar y cooperar con los resultados diarios que se obtuvieran de las investigaciones en todo el mundo para encontrar una vacuna eficaz en el menor tiempo posible y terminó siendo una competencia de mercado entre los laboratorios, los dueños, los accionistas y los gobiernos involucrados en toda esa, en toda esa cuestión. Y aparte fue un tremendo negocio porque los estados compraron las vacunas, o sea, ni siquiera dependía de los particulares. Este, fue un arreglo tremendo, los estados perdieron, no tuvieron que poner un montón de plata y los laboratorios tenían asegurada toda la venta de toda la producción. De hecho, yo creo que se frenaron eh, otros, otros estudios de vacunas y qué sé yo, contar de, de, de, de hacer esta, porque esta fue un gran negocio. Sí, incluso para el desarrollo de algunas vacunas hubo financiación estatal y parece que eso no, no importaba. Lo mismo que pasó con lo que mencioné con el tema de, de los barbijos del Conicet luego el rédito pasó a ser de los privados y, y no, no se vio de vuelta esa financiación estatal a, a, a los, a, ni siquiera al mismo al mismo estado este, porque o sea iba a tener las vacunas el, el país que los financió, ahora no, no recuerdo exactamente cuáles eran los casos pero eh, luego las ventas eh, iban a ser para la empresa Sí, yo vi algo similar, no recuerdo si fue a Alemania, porque Alemania tenía como una especie de laboratorio, creo que era de una universidad, y ellos casi que terminaron la vacuna, y lo que, de, lo que hicieron fue, no tenían eh, las herramientas, los métodos para fabricarlos en masa, entonces se lo dieron a, a una empresa privada. Y la verdad que eso ese dinero, ¿de dónde viene del Estado? Mayormente de los contribuyentes. Entonces, es como que el Estado, eh, perdón, la, la empresa privada de tu dinero hace dinero, hace lucro y no te devuelve, y no, no te da las cosas. Entonces, eh, es algo que a mí me molesta mucho de, de esta visión ¿no? de que el, la competencia es la mejor forma de desarrollo, cuando es mentira, es mentira. Ni siquiera en las empresas, dentro de las empresas mismas, hay un secreto, las empresas tienen que compartirse cosas, o sea, es, y la pandemia demuestra eso, se tiene que colaborar para desarrollar las cosas. Eh, inclusive toda mi vida me he dado vacunas, nunca supe de qué marca eran las vacunas, se volvió una competencia infernal si es mejor la vacuna AstraZeneca que la rusa, que la estadounidense. O sea, era una competencia, la gente opinando, sin saber absolutamente nada, si es mejor la vacuna de tal laboratorio o de tal otro laboratorio, porque esto era una conveniencia para los laboratorios, esa publicidad, por supuesto. Este, fue una cosa increíble. En mi vida supe de qué marca era ninguna de las cientos de vacunas que me di. Que, y esto se volvió una competencia irracional. ¿No? Y el, el superauge que hubo con el tema de los grupos antivacunas que salieron a desinformar. Acá en Argentina hubo el ejemplo de una médica eh, catastrófica, la señora, las cosas que decía hablando de la irresponsabilidad. Por un lado, la irresponsabilidad y por el otro lado, eh, yo creo que la ignorancia, porque vos como médico deberías saber realmente cómo se genera una vacuna y los, hablando de que las vacunas iban a las vacunas que estaban hechas en base al ADN del virus iban a modificar el ADN de las criaturas entonces que no vacunen a los chicos que si eras adulto no sé qué problemas te iba a traer era un desastre el, eh, cómo empezaron a manipular con desinformación desde los medios en, en medios masivos obviamente este, y después utilizando el bastión de, de, de, de, de que, ah, soy médico, entonces lo utilizaban para, para influir más todavía la gente con esa falacia de autoridad horrorosa. Sí, la gente iba a quedar infértil con la vacuna. Ha, ha pasado mucho también con los justamente con lo que mencionaba Darwin, con los liberales, que casi todos se oponían a las medidas sanitarias, pero sin fundamento y digamos que tenía mucho que ver con, con esto de que el mercado se veía afectado, entonces ya, y, y que quedaba demostrado que, que era necesario el papel del Estado, entonces eso no le gustaba para nada, más allá de las de, de que, bueno, algunos perdían ganancias o, o, o, o directamente, bueno, no tenían ingresos, o los ingresos que, que solían tener, eh, pero, digamos, se, se volvió... Una, una lucha contra las medidas sanitarias por eh, que no les convenía, digamos, o, o no iba con su, eh, su ideología política. Fue, muy, fue muy, muy raro eso, o sea, en el, en el sentido de que eh, nunca habíamos visto algo así, por lo menos yo no había visto algo así, que se pusieran a opinar de, de estas cosas como si, como si supieran primero y, y con, con tal vehemencia inventando tantas mentiras. Eh, y bueno, y también hubo gente que, que lucró con eso, ¿no? Que, que a partir de eso logró vender sus productos, este, este tipo que vendía, ¿cómo se llamaba? El dióxido de cloro. <ríe> una, una barbaridad. Este, y así, muchas cosas, porque siempre hay, cuando hay desesperación, siempre hay, hay quien, quien trata de, de vender a, algún algún producto, alguna cura milagrosa, eh, algo que no sea lo habitual, porque eh, hemos visto que lo habitual era, no, no había otra opción por lo menos en ese momento para solucionar el, el, el problema que teníamos que seguir ciertas medidas sanitarias, no iba a venir un, un mago a, a sacar la, la pandemia de, de, con su varita mágica, ¿no? entonces teníamos que, que seguir ciertas reglas, si aquí no quería seguir ciertas reglas, bueno, venía alguien y le ofrecía una cura milagrosa. Eso una solución era. mágica, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, ya esto va más allá del sistema monetario, eh, o sea, yo, yo creo que algo que también abogamos en el movimiento sé que es la idea de construir pensamiento crítico, o pensamiento científico, estar educados para no caer preso en el pensamiento mágico. El pensamiento mágico ha estado con nosotros muchísimo tiempo, eh, la religión es la mayor evidencia y no sé, pareciera que los seres humanos cuando se encuentran en crisis eh, buscan una solución rápida, una solución mágica a las cosas, la solución fácil y lo correcto uno como científico o como, o como alguien que defiende la ciencia eh, es... Mira, eh, la Organización Mundial de la Salud, mal que bien, eh, con las deficiencias que tiene por, por deficiencias de, de, de fondos o, o qué sé yo, eh, es, era la, la mayor autoridad eh, científica y ofrecía las medidas correctas. Pero pareciera vale que los seres humanos, cuando es más fácil transmitir la información, las malas noticias, y caer en el pensamiento mágico que tienes unas gotitas que haciendo esto puede salvar y, y los líderes que tenemos también Trump creo que recomendaba no sé qué no sé si fue Trump no sé si ustedes se acuerdan que, que recomendaba tomar cloro yo no sé sí, una, una locura sí, sí. fue fue Trump es una locura uh, imagínate cuánta gente creo que no falleció por eso o, o se o se intoxicó Dios bueno. sí y el otro el Bolsonaro que decía que era es una gripe que, era una, que no, no, no tenía importancia, bueno, y que, claro, él, bueno, obviamente iba a ser mejor cuidado que una persona que no tuviera recursos económicos, por un lado si sí, se contagiaba, por otro lado, bueno, al, al ser militar por ahí tenía un poco me, mejor, digamos, entrenado su físico, pero no no muy responsable. Y, y bueno, el, el tema este, como decías, Darwin, tiene que ver con, con la falta de educación científica, que no, eh, el hecho de que la gente busque eh, una solución mágica, porque había en el comienzo de la pandemia incluso gente que no sabía que era un virus. Eh, entonces eso forma también parte de la prevención, para que la gente sepa qué hacer en ese momento, y, y no que esté divagando o buscando una explicación extraña o estrambótica o que se deje engañar o que sea engañada más fácilmente. Por eso es que necesitamos eh, muy prontamente una educación más orientada a lo científico. Sí, yo creo que algo que mencionó Ricardo hace, bueno, hace ya varias. Minutos, eh, era de la competencia extrema que había entre marcas de, de vacuna. Tanto así que la gente se comparaba. ¿Tú con qué te vacunaste? ¿Tú con qué te vacunaste? Ah, pucha, <risa> un poco tonto, ¿no? A veces me medio en broma. Pero yo vi un artículo, de hecho lo, mientras estaban hablando lo estaba googleando, que se llama en inglés Pfizer Vaccine Maximizes Profit Not the Greater Good. Es una opinión de John Welch que comenta cómo Pfizer estaba financiando campañas de marketing en contra de AstraZeneca. Porque AstraZeneca la vacuna costaba 2 dólares la dosis, mientras que la de Pfizer valía 20 dólares. Entonces, ellos mismos, no sé, yo me imagino que con el incentivo de, del, del lucro, estaban atacando a la competencia, diciendo lo que no era seguro, eh, que te podía dar trombosis o qué sé yo, con tal de... Y ganarse ellos ese, ese, ese puesto, que lo reemplacen, los, los que la gente demande de Pfizer, eh, haciendo algo. Ganar, o, ganar ese o, mercado. Exacto, ganar ese mercado. O es sea, algo como cuando compite, eh, qué sé yo, eh, Apple con, con Android y te dice, no, la, la competencia es mala. Digamos que como no es la salud, puedes decir, bueno, pero hombre, esto es la salud y, sin querer estás creando una bola de nieve alimentando ahí a los antivacunas. Tal vez ya ni, ni quieran Pfizer, ni quieran nada. Es súper horrible, súper lamentable, una locura, de verdad. Esta locura tiene que acabar. Buen título, ¿no? Quería, bueno, eh, algo interesante de, la, de estar encerrados, porque estuvimos encerrados, y de frenar el, eh, las cadenas de, de transporte y, y la misma actividad, comercial, porque se fue frenada, es que hubo un impacto ambiental eh, donde la calidad de aire mejoró, donde, no, te, no, no recuerdo muy bien, pero creo que lo, el CO2 bajó bastante y se vieron me, mejoras eh, en poco tiempo. Algo que revela cómo es de contradictorio nuestro sistema, porque una economía que esté en contradicción con la salud del planeta o la salud de los seres vivos es una antieconomía, es algo que, que hay que decirlo. No sé si, si se llegaron a informar de esta, de esta noticia, Ricardo. Déjame corregirte una cosa. El CO, la cantidad de CO2 no bajó. Lo que bajó fue la cantidad que se siguió emitiendo. ¿Sí? Exacto. Porque el CO2 dura durante décadas o no sé, o cientos de años. ¿no? Lo que ya está, ya está. El tema es que se sigue aportando CO2, CO2. El gas metano creo que dura alrededor de una década. Eh, lo que se está aportando no es que mañana cortamos todo el transporte y chao el planeta vuelve a respirar como antes. No. Eh, ya estaba contaminado y va a estar contaminado durante muchos años. El problema es que seguimos aportando contaminación y contaminación. Entonces, lo que pasó es que bajaron las emisiones. Por lo menos no seguimos contaminando. Pero... Bueno, nada, quería corregir eso, nada más. Este... Gracias, Ricardo. Sí, tienes, tienes toda la razón. Eh, de hecho, por eso es que no se puede descalentar el planeta como... Sol, ¿querías hablar? Sí, no, era para tirar el, da, el dato así un poco más puntual, que bueno, respecto a eso, que lo que disminuyó fue la emisión de dióxido de carbono. este Y en los primeros 15 días que se dio la cuarentena total en Wuhan, esa, es, esa baja de emisión fue de un... 17%, pero en el momento de mayor restricción este, y después como esas medidas comenzaron se a ser comenzar a más laxas y no se siguieron dando a lo largo del tiempo, perdón la expresión, no, no está muy concreta, en total terminó siendo de un 4% y realmente no, no es algo que tenga un impacto significativo a nivel, a nivel global. Sí, y pensemos, sí, y pensemos en, en... ¿A qué se debió? Eh, es, eh, esa disminución, por ejemplo, o cuáles son los impactos que se pueden evitar eh, a raíz de, de, de cómo se manejó la pandemia en un principio con la cuarentena. Eh, bueno, lo que se produce, evidentemente, ha sido menos, ha sido lo, lo esencial en ese, en ese momento, en los, días de la, en los primeros días de la cuarentena, la gente no viajaba a, a ningún lado, pero en, especialmente lo que se puede evitar es, Hemos visto que se puede evitar viajar a los trabajos, eh, en todas las ciudades producen embotellamientos, eh, y si pensamos en los trabajos también pensamos en, en todo lo que nos podríamos ahorrar, bueno, eh, cambiando a un, a un sistema en el que eh, queden de lado muchos trabajos por la automatización, pero que esa automatización sirva para que nosotros trabajemos menos, y no para que alguien muera de hambre por el desempleo tecnológico. También lo que se produciría ahí, o si siguiéramos trabajando desde casa, como muchos lo hicimos en ese momento, eh, no habría, por ejemplo, necesidad de construir oficinas que eh, eh, son utilizadas una parte del tiempo de, de, del día o, o de la semana, son muchos los impactos que, si nos ponemos a ver, cambiarían si cambiáramos radicalmente, eh, si siguiéramos esa línea de hacer lo esencial, cambiaría muchísimo eh, nuestro impacto ambiental eh, de la humanidad sobre el planeta. ¿no? Claro, lo que pasa es que necesitamos transformar la matriz productiva y de consumo. Creo que para para evitar seguir contaminando el planeta, es evidente transformar eso, la matriz productiva y la, y la matriz de consumo. Eh, pero parece que en el sistema socioeconómico actual eso es impracticable. Este sistema impone la necesidad cada vez de consumir más, de fabricar más, de producir más, para sostener, como vos decías, los trabajos. Perdón, Ricardo. Eso es algo que... Hace tiempo, creo que como hace 10, 11 años, hay una charla muy interesante de Peter, eh, Peter Joseph, en un ZD, o no recuerdo, pero hablaba de cómo funciona nuestro sistema económico, cómo está orientado al consumo perpetuo, porque consumo significa ventas para la empresa y la venta requiere, o sea, eso quiere decir que son ingresos para la empresa, la empresa de ahí, de ahí saca para los salarios y para el lucro de los dueños de las empresas y lo más loco es que ese lucro que genera es el que mayormente pesa en la contaminación y en el daño del ecosistema, es, es una contradicción muy pero muy fuerte que, tenemos, que tendríamos que cambiar, que eh, en una economía basada en recursos se velaría primero por, la, por obviamente las necesidades básicas y no tienes el, la necesidad de tener que vender todo el tiempo. Eh, trabajas es para resolver problemas, eh, no para estar pensando en qué tengo que vender, qué cosas innecesarias tengo que vender. Y eso, al final la larga, nos está afectando. Trabajamos más solo para consumir más. Y nos, nos conviene trabajar menos porque tienes más tiempo, estás más tranquilo y contaminas menos. Entonces, es, está, está al revés. Está al revés nuestro, nuestro sistema, tenemos que actualizarlo de alguna manera. Exacto, dijiste más claramente de lo que yo quería decir. Bueno, eso, eso es parte del de lo, de lo, de lo, impacto ambiental que nada me llamó la atención, quería tomarlo para tocarlo acá. Eh, algo que he visto también es que, que también se amplió una desigualdad económica. Parece que hicieron más dinero los ricos y menos los pobres. No estoy exactamente seguro por qué, pero no sé si alguno quería comentar algo. Bueno, ya que sugerí este tópico en particular, si quieren puedo empezar comentándolo. Como decía Darwin, eh, pasado un tiempo empezaron a salir eh, varias noticias sobre cómo los billonarios siguieron haciéndose ricos durante la pandemia, digamos, a pesar de que la pandemia fue un golpe, se podría decir, bastante fuerte para la economía. Para poner en contexto, por ejemplo, eh, según el Banco Mundial, la economía mundial en 2020 decreció cerca de un 3%, un poco más de un 3%, lo cual parece algo irrisorio para alguien que nunca haya escuchado estas cifras, pero desde que el, el Banco Mundial eh, lleva registro de esto, fue el peor desempeño de la economía a nivel mundial por lejos. Y de hecho fue el segundo negativo, el primero negativo fue después de do, en 2009 después de la crisis financiera. Así que, bueno, imagínense que el, que el PBI mundial decrezca de un 3% es muy relevante, es un número muy grande, aunque no parezca. Y sabemos lo que significa para este modelo económico, ¿no? porque tiene el imperativo de crecer, digamos. Se supone que creciendo es como soluciona los problemas humanos, eh, qué sé yo, la pobreza, el desempleo, la deuda, etc. Eh, nosotros podríamos argumentar que no solo trata de solucionarlos así, sino que además los perpetúa. Pero bueno, eso es para otro tema. En este contexto, eh, bueno, hay varias noticias. Yo para agarrar algunas y tirar un par de números, eh, por ejemplo, estas de marzo de 2021, de C CBC News Los billonarios del mundo se hicieron un 54% más ricos durante la pandemia Los 2.365 billonarios hicieron crecer su riqueza en 4 trillones En realidad estos son billones y trillones anglosajones Así que habría que traducirlos a El billonario es el mil millonario nuestro, por decirlo eh, qué se yo, otra noticia de Forbes eh, Para los billonarios americanos 58% más ricos los 15 billonarios más ricos de, de Estados Unidos. Y así, un estudio de Oxfam, por ejemplo, señala... Este es un poco más actual, salió en enero de... En, sí, enero de, de 2022, así que recoge los dos años de pandemia, 2020 y 2021. Qué sé yo, uno de los datos que, que pone, por ejemplo, es los 10, ricos, los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza desde desde el comienzo de la pandemia. Bueno, tenés eso y por otro lado tenés que eh, también aumentó la pobreza, la pobreza absoluta durante la pandemia. También con datos del Banco Mundial eh, se estipuló más o menos que eran unos 100 millones, un poquito menos, 97 millones de nuevos pobres producto de la COVID y, y de todo lo que generó económicamente. Y bueno, es el mismo fenómeno de siempre, quizás esto último no, porque generalmente se argumenta que el sistema, que este modelo, si bien crea desigualdad, eh, eh, en términos de pobreza absoluta está sacando gente de la pobreza, eso lo voy a elaborar un poco más adelante. Eh, en sí el fenómeno es el de siempre, la desigualdad se podría decir con poca controversia que es una característica natural del sistema económico de la, de la economía de mercado, ¿no? competitiva, eh, simplemente porque la competencia genera distintos diferentes diferente de distribución de, de la riqueza. ¿no? Y de hecho es algo que no te va a negar ningún defensor de, de la economía de mercado, ningún liberal libertario, economista mainstream y, o institución económica mainstream, te va a negar que existe la diversidad y de hecho van a encontrar alguna forma de justificarla o de contraargumentar. Bueno, ¿cómo, si, cómo, se, ¿cómo interactúa la desigualdad eh, con la pandemia? Con el hecho de que la gente no pudo enfrentar estos problemas de manera igualitaria, ¿no? Tenías por un lado eh, la élite que hacía prácticamente lo que quería, mientras, eh, o quizás a escondida, pero lo hacía. Con el tiempo no me que nos dimos cuenta que lo hacía. Y tenía por otro lado a la gente pobre que, en el caso, por ejemplo, de la cuarentena, no poder salir era era terrible por el tipo quizás de supervivencia que, que llevaba, quizás tener eh, trabajos muy precarios o justamente un trabajo en, en rubros, digamos, en los que se tuvo que interrumpir sí o sí. Bueno, ¿cómo la desigualdad interactuó con eso, con la pandemia? Que yo creo que fue bastante brutal Y revivió un poco el, el, el tema de la desigualdad Porque fue otra forma, un poco en consonancia con lo que decía Ricardo anteriormente De que la pandemia como que puso al desnudo lo, los problemas del sistema Más que ser algo enteramente nuevo Simplemente puso al sistema en una situación en la que salieron a flote varias de sus falencias no En fin no sé qué opinan, toqué varios temas, pero hasta ahí llegó. Yo quería decir esto que decías de las personas que, de menores recursos, eh, empezaron a quedar más desamparados y empobrecerse más. Y ahí intervinieron, muchos, intervinieron los estados, tratando de paliar un poquito, dándoles eh, subsidio, acá se llamó IFE, en otros lados no sé cómo se habrá llamado, pero... Que la ayuda que les dio era absolutamente insuficiente, era muy poquito, y para los estados fue una erogación de dinero tremenda, como en la Argentina tuvieron que este, fabricar dinero para poder paliar esa situación, lo que complicó mucho al Estado, al país, esa gente siguió siendo pobre, cada vez está más pobre, y las empresas ricas, no sé por qué cada vez están más ricas, <ríe> o sea, es una paradoja tremenda con todo esto, no que quería decir eso nomás, Diego, Sí, eh, aparte, bueno, sobre lo que decía Marcos, eh, lo que pasa es que el capital genera más capital, esa, esa es la lógica del capitalismo, el que tiene dinero puede generar más dinero, incluso si solo lo pusiera en el banco, y, pero particularmente en la pandemia lo que pasó es que, bueno, las ganancias se concentraron en pocas actividades, y esas pocas actividades están en pocas manos, por ejemplo, bueno, los bancos, obviamente, que nunca pierden, y las ventas en internet, sobre todo, fueron lo, lo, lo que más eh, creció durante la cuarentena, y sabemos que está acaparada por algunos eh, sitios web eh, esa, esa actividad, eh, entonces, básicamente, eh, eso, eso fue lo, lo que sucedió. Y son justamente actividades en las que no se puede meter cualquiera eh, e iniciar eh, de, en el, el sueño americano de llegar a, a competir con esos gigantes de, del mercado. Y algo que, bueno, también lo, lo estabas mencionando, Marcos, eh, algo muy particular que ha pasado por esta desigualdad que trae el sistema, es que hubo gente que pasó la cuarentena hacinada en la casa junto a, no sé, por poner un número, eh, familias de 10 personas y otras, y otras personas la pasaron en una mansión con un parque donde podían salir a tomar sol, tomar aire, disfrutar de la naturaleza. Y esas son las cosas que produce este sistema, ¿no? Entonces, persona que le estaba pasando mal, no solo le estaba pasando mal porque no le alcanzaba las cosas, sino eh, no le alcanzaba el dinero para comprar las cosas, eh, sino que también eh, sufría más que eh, otros las consecuencias de, de las medidas sanitarias. Eso es de las características terribles de este sistema, que cuando alguien, cuando supuestamente la estamos pasando mal todos, en la pandemia, lo que le estaban, eh, lo que siempre la pasa mal, la pasan todavía peor, digamos. Eso quería señalar. Sí, de acuerdo. Yo, eso es algo que, yo creo que la, la desigualdad, puede ser que la desigualdad que ha aumentado haya sido a causa de una especie de bucle retroalimentado, retroalimentario, que, obviamente, tú sí dependes de lo que vendas el día, de lo que vendas en la calle y te dicen no puedes salir, es muy distinto al que alguien que tiene mucho capital, tiene una empresa, tiene bastante capital ahorrado, puede invertir en algo, otro rubro, puede invertir en barbijos, en internet, y quedarte en la casa, es completamente distinto a que, y como dice Diego, está en una mansión o, o tal vez puede, puede estar tranquilo en la casa que no tiene deudas pendientes a estar, oye, tengo que pagar el alquiler, tengo que enviarle dinero a mi mamá, mi mamá está enferma, eh, tengo que eh, pagar la luz, el agua. Entonces, hace que sea más precaria, sea más pobre esa persona y, como a ser más pobre, está más dispuesto en el futuro a aceptar trabajos precarios, porque no hay. Entonces, es, la pobreza es muy rentable para los que tienen mucho dinero. Entonces, es una situación de, horrible, horrible, de, de, de la dinámica del sistema, que pareciera que mucha gente no lo ve. Entonces, eh, el Estado, lamentablemente la mayoría, eh, tomaron medidas urgentes, eh, urgentes, y creo que por la misma dinámica, de la burocracia del Estado, cómo funciona, eh, no ve que para muchas personas esa cuarentena habrá sido un desastre en sus vidas y algo que quería mencionar es que eh, eh, vi también testimonios de cómo varias personas el encierro o no sé o el, a veces mucha gente tiene una identificación una identidad con el trabajo tan marcada tan fuerte que incluso teniendo ingresos si le quitaban el, el trabajo esa actividad era era era no sabía no sabía qué hacer no sabía qué hacer era, su vida es solo trabajar y consumir y comprar y es algo que, que yo en lo personal que el, creo que el movimiento SEIGES tiene que abordar, darle a la gente un propósito distinto que solo, oye, tú eres tu trabajo, no, no, tú no eres tu trabajo, tú no eres tu profesión, tú eres más, mucho más, eres un ser humano más complejo, más más este más profundo de, de, de lo que el sistema quiere que, que te veas Eres un trabajador y un consumidor solamente y para eso sirves. En base a eso te valoramos, y eso es algo que, que hay que cambiar de poco. Aquí donde vivo tuvo mucho auge un eslogan de necesitamos trabajar, que ponían los comercios, en la puerta de, de los comercios ponían un cartel que decía necesitamos trabajar, y en realidad, bueno, ese es la, el paradigma que nos impone este sistema, nadie necesita trabajar, necesitamos lo que nos brinda el dinero que conseguimos trabajando. Eso es algo que me eh, lo relacioné con lo que estabas diciendo, Darwin. Aunque, bueno, es algo que se cae de maduro, pero mucha gente ya no lo ve así porque estamos tan eh, absorbidos por este sistema que, que no lo vemos de otra manera. El trabajo dignifica. Claro, esa es otra frase monumental que nos inculcaron para eh, aceptar las cosas como están. Y bueno, y también se, se habló mucho. Durante la pandemia, esta, esta falsa dicotomía que hay que elegir entre la economía o la salud, ¿no? La misma falsa dicotomía se da entre la economía y otros aspectos de la vida, como por ejemplo, la economía versus el medio ambiente, o el más común en la vida de la mayoría de las personas, la economía versus el tiempo libre. Y ahí está donde, donde vemos que no necesitamos... Trabajar necesitamos tiempo libre, necesitamos salud, necesitamos medio ambiente. No necesitamos este tipo de economía si esa economía no nos va a asegurar esos aspectos de la vida, no nos va a asegurar que, que los tengamos cubiertos. Eso muestra que está mal planteada la economía, no el resto, no puede estar mal el medio ambiente. Está totalmente separada la economía de la naturaleza y de las necesidades humanas. Completamente, completamente. Eso es, creo que la, la palabra original de economía era o economía, del griego, no recuerdo, pero creo que Aristóteles comentaba que era el cuidado de la casa. Él decía, eh, la labor del economista es saber, él separaba dos cosas, la crematística y la economía. Y la economía era el cuidar la casa, que esté la casa bien limpia, que esté de salud bien, que tenga los alimentos para consumir, satisfacer tus necesidades, que puedas dormir. Y la crematística ya es vender en la calle. Y tú verás que vendas, pero lo primero es la, la economía. El tema es que, no, no estoy seguro si es por el mismo capitalismo o por el mismo comercio, o sea, ya el comercio existe muchísimo antes del capitalismo, es que estamos... Eh, en, le damos prioridad siempre al lucro, siempre al lucro. Y pareciera que la economía es solo la economía de los grandes, porque estás, tú trabajas, pero en realidad las, las ganancias, las ganancias fuertes están es para los grandes, para los capital, capitalistas grandes, para los empresarios con mayores recursos. Es algo tan extraño que yo, por ejemplo, leí que alguien de, actualmente, o sea, sumamos a alguien de clase media, Media alta eh, tiene probablemente una, una expectativa de vida más alta que alguien en la, en la edad media, pero tiene muchísimo menos tiempo libre. Entonces, tienes una expectativa alta de vida, pero tal vez no puedes disfrutar la vida. De cambio, alguien de la edad media trabajaba poco, era siervo, pero tenía el resto de tiempo libre. Y este es, está al revés, está al revés. Es una locura, eh, lo llamamos progreso. Más allá de lo que decía Aristóteles de la economía, hoy la economía es la ciencia que estudia la manera de distribuir o de administrar los recursos de la manera más eficientemente posible, los recursos escasos de la manera más eficientemente posible. O sea que si nos paramos en la definición que se da hoy de economía, lo que vivimos es una anti-economía, porque estamos derrochando no lo estamos administrando de la forma más eficientemente posible, ¿no? de la forma más ineficientemente posible. O sea que, más allá de lo que vi... decía Aristóteles, hoy vivimos en una antieconomía. Sí, no, un poco respecto a esto de lo que comentabas vos, de, de, del significado de la economía, hace un tiempo leí un libro de un antropólogo, David Greber, que, bueno, la antropología se, se dedica a comparar la, a la humanidad en diferentes estadios, digamos Pasado, presente O bueno y Tiene diferentes cuestiones Pero se dedica a comparar básicamente Y en esa comparativa que hacía eh, En un libro que se llama En deuda eh, Greger lo que explica es que Realmente los diferentes significados Que se le dieron En diferentes grupos humanos A la deuda Que no es la que le damos hoy Y que también eh, explicaba que históricamente no es que la evolución, no es que hubo una evolución lineal de la economía que fue, que comenzó quizás con un intercambio de recursos a modo trueque y que hoy terminó siendo eh, este tipo de economía de mercado capitalista, sino que eso varió en un montón de, de civilizaciones y que todos le dieron un significado diferente a la deuda, al comercio a los objetos o a los valores que intercambiaban, eso era particular de cada uno. Ahí, pues, ahí sí se empieza a hacer un, un análisis dentro de las diferentes corrientes antropológicas, si te parás desde el particularismo histórico, por lo menos, te va a decir que es válido cualquiera, que no hay uno mejor o peor, sino que cada uno tiene una historia particular de cómo se llegó hasta ahí y que es válido, pero bueno, no me quiero ir tanto de tema. Y ah, iba a decir otra cosa y ahora ya me olvidé. Bueno. Yo creo que es una locura la forma en que manejamos, manejamos las cosas actualmente. Yo creo que incluso, no estoy seguro si en una VR resolveríamos todo de manera inmediata, todo de manera perfecta, no creo que exista tal cosa, no existe lo perfecto, existe todo lo perfectible, pero incluso hoy en día, con las formas en que estamos, no estoy seguro, pero en el estado actual que estamos, con el conocimiento que tenemos, podemos hacerlo mucho mejor, podemos trabajar menos. Como mencionaba Diego, hay trabajos que no necesariamente tienes que estar en, en el lugar. Y no estar en el lugar no necesariamente aporta productividad, incluso para a, a lo que llaman productividad a los, los encargados de los negocios, ¿no? De cuánto me está generando de, de, de trabajo y eso se traduce en ventas para, para mi negocio. No, es, no necesariamente estar ahí significa ganar dinero eh, y hay una especie, no sé, del pensamiento industrial que, oye, te quiero tener aquí para vigilarte porque yo soy el, el gerente y quiero verte que estés ahí produciendo. Y lo otro es que la necesidad de estar constantemente trabajando no necesariamente nos va a dar felicidad, pero es algo que incluso eh, en muchas ramas progresista, decirlo así, de alguna manera, de la izquierda, es que para ellos el trabajo es súper, súper, súper importante, ¿no? eh, y eso es algo que criticaba Greber, ahora que menciona eh, Sol, tanto en esta rama marxista leninista que el trabajo es súper importante, dignifica, es lo que ve al, al obrero la imagen de, de o sujeto revolucionario, y el capitalista, porque obviamente es alguien que me aporta, es mi activo, por decirlo así, en el negocio. Y esa imagen hay que, para mí, desde el Movimiento que tenemos que irla derrumbando de a poco. No digo que no es necesario trabajar, obviamente, pero esa, esa identidad hay que romperla. es, es Construir una nueva, eh, no sé exactamente cómo, porque eso me excede, pero, pero algo así como que, oye, trabaja, hazlo por, por, por lo que te gusta, porque te apasiona, porque aportas a, a tu comunidad, pero este, no eres ni del partido eh, rojo ni de, ni de ni un activo de la, de, la empresa, de la empresa, y tienes que quitarte eso un poco. Eh, no, ahí relacioné justo con, con lo que dijiste, lo que iba a decir anteriormente, que tenía que ver con la visión que tiene cada grupo humano de lo que es eh, la economía, el trabajo y todas las cosas, porque estoy con el tema de antropología, pues la rendí hace poco, entonces... Eh, bueno, cuestión que eh, en diferentes grupos étnicos, eh, por ejemplo acá en Argentina, a algunos grupos nativos les dicen que son pobres o que son vagos, o los tildan de estas, de estas cosas, y en realidad tiene que ver con que ellos tienen otra visión de, de lo que es la vida, no, no es que sean pobres, sino que a ellos los invadieron con, con esta mentalidad del hombre blanco, como ellos nos, nos llaman a nosotros, este, de que tienen que trabajar todo el tiempo, o de que tienen que producir, o de que tienen que tener dinero para vivir, cuando ellos en realidad, por ejemplo, el grupo de guaraníes acá en la zona de Corrientes, Misiones, una parte del Paraguay, eh, ellos eh, no, no, no tienen esa visión, y se dedican a, a, a fabricar eh, a fabricar a generar sus alimentos o, o a pescar y ya está sanean su, su necesidad de alimentación y después son tienen más actividades de, de, de tipo grupales y, y que tienen que ver con la, la comunidad pero ellos no, nunca se dedicaron ni al comercio con otros ni necesitan energía eléctrica o otras necesidades que por ahí nosotros sí nos planteamos, pero que tiene que ver porque estamos inmersos dentro de otro grupo. Y, bueno, y, y la gente decía, nosotros nos ven como pobres o, o que vivimos en la pobreza, y en realidad su pobreza, entre comillas, hoy, hoy por hoy está determinada por el espacio reducido eh, que les dejamos, porque ellos se terminaba la comida en un lugar o pasaba tal situación y no podían seguir eh, obteniendo recursos de ese lugar, entonces agarrar y se mudaban iban a otro lugar, hoy no pueden hoy está todo talado o está cercado ellos no tienen límites, no tienen fronteras nosotros se las impusimos, nosotros depredamos su ambiente y nosotros los determinamos llevando a esa pobreza de la cual hoy los tildamos en la que viven eso interesante Sol, buenísimo gracias por compartirlo es, es, es muy fácil caer en esa trampa eh, de, tienes que trabajar porque vas a escalar profesionalmente, vas a tener más ingresos o qué sé yo. Cuando, si trabajas menos, tienes tiempo para conocer a personas, a, a descubrirte a ti mismo, a saber qué cosas te gustan y puedes prestarle atención a lo que pasa alrededor tuyo. Entonces la gente está tan ocupada trabajando que no le da tiempo, Mira, ¿qué pasa? ¿qué pasa en el tema económico? ¿Qué pasa en el tema político? No, no tiene tiempo. Es, oye, quiero acostarme, quiero ver algo, película, una película mala y distraerme un poco. Entonces, de a poco creo que hay que romper esa, cada, cada cosa en lo cultural, en lo tecnológico. Pero bueno, es parte de la trampa del sistema que diría yo que estamos, ¿no? Bueno, chicos, ya llevamos creo que más de una hora y bueno nosotros encantados de seguir hablando probablemente creo que hay varios puntos que podríamos tocar así como que se me ocurre oye hacer algún escenario cómo podrían ABR funcionar atacar una emergencia de este tipo eh, yo tengo mis propias ideas pero bueno eso da para para hablar mucho más entonces bueno vamos cerrando le agradezco mucho a los chicos excelentes intervenciones aprendí un montón espero que les haya gustado, eh, hay una frase que me gustó mucho de, de Jack Fresco que quiero compartir antes como para cerrar, que dice si vivimos para nosotros mismos moriremos a causa de nosotros mismos, eso básicamente quiere decir que no podemos aislarnos en nuestro país, en nuestra aldea, en nuestra comunidad o mi familia y yo vivir para lo mío y los demás no me importa eso en la supervivencia no existe y no es porque queramos ser un pan de dios como decimos en venezuela no, no necesariamente es que nos conviene nos como civilización nos va a ir mejor este viviendo y trabajando en conjunto frente a los problemas entonces bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias.